en el menú del día de hoy te enseñaré a crear un isotipo sin utilizar la herramienta de la pluma en adobe Illustrator. voy a dar un clic para que veas que el tipo de letra es una bau serif a 520 puntos ahora la vamos a convertir en contorno con shift control o. en el panel de muestras le vamos a cambiar de color y ahora elegiremos la herramienta del elipse sin color de relleno solo color de trazo clic y arrastrar presionando la tecla de shift para moverte vas a presionar la barra espaciadora al mismo tiempo ¿Cuál es la idea? La idea es cortar estos segmentos que están ahí. Por ejemplo, acá arriba sería un segmento, un otro segmento, otro y otro segmento. Con Alt, clic y arrastrar presionando Shift, vamos a hacer lo mismo con la letra que está en la parte derecha. Clic y arrastrar para seleccionar todos los elementos, ventana y vamos a buscar busca trazos. Vamos a dar un clic aquí donde dice busca trazos, objeto, desagrupar. Vamos a dar un clic para deseleccionar y ahora vamos a empezar a borrar los elementos que están de más. Una vez borrados los segmentos, vamos a elegir la, el, el objeto que está acá y le vamos a dar un clic en el panel de muestras. Yo ya tengo elegidos los degradados. Ojo, es muy importante seleccionar cada segmento. Ahora, clic y arrastro para seleccionar otra vez todos estos elementos al clic y arrastrar para duplicarlos. Presiono barra espaciadora para moverme por el mismo. Ahora vamos a elegir unos segmentos blancos que van a salir aquí dentro de este mismo trabajo. Vamos a elegir esto que está acá arriba. Voy a cambiar el color. Shift X para invertir. Una vez que hemos elegido los segmentos que vamos a utilizar de color blanco, voy a elegir esta parte que está aquí, voy a presionar la tecla C en el teclado, voy a dar un clic aquí, un clic acá, un clic aquí y un clic acá. Y con la flecha negra voy a borrar el segmento que está en la parte superior. Este segmento que no lo necesito, con clic y arrastrar voy a hacer esto, mira. Voy a acercarme acá, voy a ponerme sobre la letra, voy a hacer un pequeño zoom por favor control y para colocar muy bien la línea blanca sobre el corte que has elegido vamos a poner control 0, control y otra vez acá arriba en trazo puedes poner 5 solamente para que veas eh, lo que has hecho no simplemente está aquí elegido vamos a cambiar por la primera opción que está que esto está quedando muy bien y eso está bien pero sin embargo va a ser sobre dos puntos vamos a hacer lo mismo pero con la parte derecha Ahora dos puntos, enter. Vamos a cambiar aquí por este trazo. Y esto te queda, está quedando súper bien. Eso es interesante. Ahora vamos con el remate la parte final. Es seleccionar estos dos segmentos que están acá. Los vas a duplicar. En el panel de muestras, yo tengo creado un degradado que va de blanco a transparente. Con la tecla G, puedes tranquilamente cambiar la dirección del degradado. Pero aquí lo vas a ver de una mejor manera. Con la flecha negra, clic y arrastrar, lo vas a colocar. Aquí a reposicionar con mucha tranquilidad, voy a hacer un pequeño zoom Control y barra espaciadora, los voy a mover un poquitito por acá Vamos a moverlos un poquitito, bueno estas partes de los detalles siempre demoran un poco de tiempo Pero lo importante es otra vez la tecla G y empezar a manipular ese degradado como quieras los resultados realmente son increíbles. ¿Cuál es el secreto de esto? El tipo de letra. Me gusta trabajar este tipo de isotipos con la herramienta de la circunferencia. Deja a un lado por el momento la herramienta de la pluma. ¿Qué tal te pareció este video? Déjanos un me gusta. Comenta por favor lo que estás viendo. Suscríbete a este canal. Activa la campanita. Y nos vemos en la siguiente lección. Cuídate mucho. Chao.